Yo tendré a decir lo que crea la mujer. Usted podría estar mejor en un mercado que así. Porque a pesar de que Liwan did, usted torna a insistir en lo matéis. usted la palabra por un minuto, señoría. Gracias, señor presidente. Es muy breve. Simplemente me gustaría que el señor Giner explicara a qué se refiere cuando, de forma peyorativa, ha querido decir que yo estaría mejor en un mercado que aquí. Quiero, eh, de alguna forma, que se disculpen ante mí, ante los trabajadores y trabajadoras y ante las personas que todos los días van al mercado, señor Giner. Muchas gracias, señor presidente. Eh, si tienen que demandar disculpas, les que demandar también a la Muadona y a los Muascuñares y a, las, y a las, todas las personas. Y a mí matéis, y a mí matéis, y a mí mateixa que también vais al mercado. Yo no voy a muy Per Por favor, señoría, este, en... se dirigisca, por favor, al micrófono porque no se llante. todo caso, en este diputado hay el ánimo de injuriarla, ni a usted, ni, ni de insultarla, ni de faltarle. No, ni a les dones. Yo vi rodejadas de dones. Señorías, por favor. Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.